de body de Vamos a ver si podemos contratar internet. Necesito checar unas cosas en la computadora? Vamos a ver. Only half hour. Yeah, si sí pude este conectarme a internet por 20 rupias que son como entre 4 5 pesos si sí lo logré aquí muy cerca del hotel está un cafecito de internet de hecho a la vuelta a la vuelta del hotel nuestro no, hotel está ahí no lo perdí el bueno está ahí adelantito a media cuadra y esto es aquí por las calles de Deep Big Gumpa Road, así se llama la calle. Estamos prácticamente a menos de 300 metros de la estación de trenes. Ahí al fondo son la estación de trenes. Y nuestro hotel es ese que se llama Staywell. Vamos por acá para que se ve el jale. Ay, Aquí vienen todos los Tupas ¡Apus! you <laughs>